La Patria, donde vivimos o en sea, el bello muro de los de Estados Unidos ¿sí? Por aquí también pueden observar Acá. A ver, por ejemplo, que es inspiradores, por ejemplo, de que te vayas a chica llamada amada Que este mundo no le corte las alas a tus sueños y aquí suelen, a veces suelen escribir fechas de nacimiento por el tratado de Rosal. Aquí es el punto inicial del límite entre México y los Estados Unidos, fijado por la Comisión Unida 10 de octubre AD 18.849, según el tratado concluido a la ciudad de Guadalupe y Darú del 2 de febrero. La destrucción o dislocación de este monumento es un delito posible para... y por ejemplo, aquí se pueden observar los reyes donde los artistas callejeros puedan representar su arte y aquí lo hacen en los muros bueno ven que ahora sí viene lo bueno vamos a ir justamente a las playas donde se encuentra el límite aquí les voy a contar un poco sobre nuestra historia aquí pues Tijuana es uno de los lugares donde actualmente aquí se encuentra nuestra frontera y aquí podemos encontrar unos turistas perdidos aquí ya Muchas veces por ejemplo aquí dejan regalos o fechas, no por nada, simplemente porque... Esta no es, una, es una tradición muy vieja, pero en lugares muy turísticos o monumentos dejan llaves de oh. candados. Creo que es para intentar llenarlo todo allí podemos observar el mar que ha sido la, una muerte traicionera para muchos tijuanenses o personas que quieren intentar cruzar pues, Estados Unidos Así que vamos a el mar que se ve tranquilo ha sido víctima de muchas muertes de personas muy inocentes que simplemente buscan el sueño americano y justamente nosotros vamos a ir a este mar. Así que veamos el este otro video. <risa> Así que nosotros vamos a ir para allá. Así que vamos. La Telolco, Seguridad, Paz, Equidad. Aquí en Tijuana, el municipio más al noroeste de toda Latinoamérica, comienza la zona libre de armas nucleares de la América Latina y el Caribe, que se extiende hasta el extremo sur del continente por el Tratado de Transvolta de 1967. En esta región de 80 hasta millones de kilómetros cuadrados no existe ni habrá jamás armamento. Thank <laughs> you.